Bien, vamos a preparar un café mojito. Mojito lleva hierbabuena menta, lima, azúcar moreno, llevaría ron y llevaría soda. Nosotros cambiaremos el ron por un sirope de mojito que no lleva alcohol y la soda la cambiaremos por el café tendremos un café muy refrescante y con sabor a mojito echamos la hierba buena las limas el azúcar moreno Hay que machacar sin que las hojas de menta lleguen a romperse. Una vez que la lima haya ha soltado el jugo y la menta ha soltado su sabor, ya echamos hielo pidé. Añadimos el sirope de mojito y el café, pujitas y a degustar.